Y prepárense porque se viene la primera semifinal. Uno de estos dos será finalista del campeonato mundial de recreo. De un lado, Agustina Fiadino, la representante de... Hola, Mendoza. Bueno, está bien. Yo no estaba muy seguro, pero bueno, está bien. La representante de Hola, Mendoza. Y del otro lado, el representante... Del mal. De la calle, el señor... Julián Chávez, eh, vamos a ir, esto va a ser así de simple. Ahora deciden ustedes, nuestros televidentes. Tres, Rodi, escucha bien. Tres y bonus, tres y bonus, y la gente elige quién pasa a la final. ¿Y nosotros votamos también? Nosotros, no. pero no va a ser determinante, Sebastián. Acá lo que sumamos, importa es... El... O sea, sumamos un voto cada uno de nosotros uno más, y después de la gente. Pero acá lo que importa bien. es la gente. Acá lo que importa es el clamor popular. Vamos a ver por quién se inclinan, por Agustina o por Julián Chávez. Que es el otro, ahí está. Miren esa cara. Te voy a ganar, saber Un hombre que ha tenido un fin de semana bravo, difícil. Qué miedo que tenés, qué miedo que tenés, Agustín Bueno, eh, buen está. día, Julián, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Todo bien, todo bien. Bueno, atención, comienza el Mundial de Recreo. No más palabras. Señorita Agustina Fiadino, todo suyo. Si sí, yo te digo que tenés que hacer una tumba canela, una media luna, un salto mortal y te doy 20 dólares. ¿Vos lo haces? ¿20? Sí. No, no, no. Por menos también. <risa> Mirá lo que le pasó bueno, no. a este señor y la apuesta: 20 dólares. 20 dólares. Sin las manos. Sin las manos. Sin poner las manos. Ah, tiene que subir. Tiene que subir, claro. Y parece que hay como mucho barro. Qué mala ella, ¿no? Pues no tiene 20 dólares. Muy bien. Muy ¡Codrones! bien. No tiene, eh. Muy bien. Bueno, ya está. Bueno, buena, la armada. En serio. La puta. Tan Me mata como el final. <risas> Empieza a bailar, dice, ve, gane 20 dólares. Ahora, eh, bien como se entrega, no hay resistencia en la caída, eso me parece maravilloso. Qué buena técnica esta, ¿no? no, no, no. Bien. Escucha el ambiente. Bien hasta ahí, ¿no, Rodri? Sí, José. Me claro. Apoya y sigue. Como las cabras. Hay algo de equilibrio, Seba, hay cuádriceps, Mucho cuádriceps. <risa> Torones. Chapato, ¿no? Miren, miren el festejo de este momento. Voy a <risa> ganar mis 30 escucho. <risa> no. No, muy bien. Bueno. Claramente no se va a ganar los 21. Eh, segundo recreo. A usted, este ¿no? segundo recreo le puse el niño Roddy. Porque me hizo acordar mucho al rodio. Ustedes pueden sacar sus propias conclusiones, mira. ¿De dónde viene Joshua? De la tienda. ¿Qué te mandaron a comprar? Mm, ya no me acuerdo. ¿Qué le mandaste a comprar? 20 pesos de queso. ¿Y qué trajiste? Una coca. ¿Y si te completaste o te, te faltó dinero? Para las. Es que me quería comprar unas papitas. <risa> Estos pesos. ¿De dónde viene eso Claro, primero pensó en el vuelto y lo que sí. se podía comprar antes que en la compra. Es buenísimo. ¿Qué le mandaste a comprar? 20 pesos de queso. ¿Y qué trajiste? Una coca. <risa> ¿Y si ti, ¿Qué iba a decir? <risa> A menos que tenga vale, el queso en el bolsillo, sí. chico, pero bueno, qué sé yo, sus prioridades. Bien, muy digno de una semifinal, Agustina, desde mi punto de vista. Te voy a ganar, Chaber. Tercer recreo, Agustina. Este es de niñas. Las niñas tienen el poder, claramente, como siempre. Y si no, mira. ¿Qué animal? ¿Y vos respondes? ¿Qué, es ¿Qué animal te gusta? El perro. Muy bien, ahora yo. ¿Qué animal te gusta? Me gusta un gatito. ¡Meow! ¡Meow! La gallina. La gallina. ¿Cómo se si hacen los bebés que nacen de la panza cuando toman los <risa> No. Una cosa, otra respuesta. Buen idea. Mira, este, esta niña somos todos. Ha compilado, um, chicos, eh. Uh, atenta. ¿Qué está haciendo a las 3 de la mañana? ¿Y comiendo dulce de leche, no sé qué está haciendo. O un postre, algo por el estilo. Sí. <risa> <risa> <risa> Eh, mi nombre es Jan, ah, bueno. es bueno, mi sí. hija Ela. Estamos haciendo este video para los regalos del kinder del colegio de mi hija. Nosotros lo necesitamos porque ella no tiene una mano y, <risa> y tampoco habla. cierto que no habla y a veces, muchas veces no ve y se le van los ojos para arriba. <risa> Chicos, es genial. En general, ten... pero es compilado, o sea, yo no puedo no, no, opinar, es, no, Estaba este, así, es yo no lo encontré. Es Estamos bueno, los tres videitos juntos. Eh, determinará la gente, Agustín. Y ¿no? con el final, este apelo directamente a Sebastián Salas se llama El Seba me aprueba. Es el bonus. Bonus track. Messi. ¿Y qué haría Sebastián Salas? Me siento totalmente identificado. Todos chicos. sabemos que se, le pidió casamiento a Messi. ¿no? Claro, y es así, Sebastián. Sí, sí, claramente. Vos lo harías también. Tano? No, no, tanto no. no. no. Está carita de Messi, ¿no? Chicos, ¿qué recreo metió Fiadino, eh? Después veremos qué determina el, el internacional, porque metió ahí compilado. Pero es el turno del de otro semifinalista, Señor Julián Chávez, todo suyo. Vamos con su recreo y a ver qué determina el público. ¿Por qué mete compilado? Porque hay miedo. Si Puede hubiera ser. miedo, ponen lo que tiene que poner y nada más. Pero bueno, nos vamos a ocupar de lo siguiente. Cuando uno tiene hijos, que dejen el chupete es difícil y a veces... Que dejen la mamadera también es difícil. Esta madre encuentra ayuda inesperada en la hermanita mayor y deja a la mamadera el bebé de esta hermosa manera. Bueno, bien, Julián. Cheque, solo mamadera, solo mamadera. Sí, con suerte sí, sí. no pegó en el rollo. Es con solo como la mamadera. motel con la manzana. Bueno, bien, eh, bien. Bueno. Te parto al medio, se llama este. ¿Cuántas veces lo hemos hecho como una amenaza o como una promesa de amor y sin embargo nunca lo cumplimos literalmente. En cambio, este hombre dice, te parto al medio y la parte al medio. Fíjate qué lindo. ¡Papá! ¡Qué bien, chicos! <risa> Tiró la buena para lo mismo, igual, ¿eh? A Ahora, y asado. ¿En qué momento el gordo piensa que la mesa puede resistir la, eso? La partió dos veces. La pasión. partió en dos. Claro. Exactamente. Bueno, eh, tercero, Julián, muy bien. Vamos bien, venimos bien La ¿Bueno? torta del knockout Claro, esto de la en la torta se ha hecho mucho Pero esto de noquearte con una torta Es la primera vez que lo vemos Porque obviamente el amigo es bruto Como corresponde un buen amigo Y el resultado es maravilloso <risa> oh, qué <fuerte. risa> ¿Por qué tan fuerte, por favor? qué, ¿Por qué tanto, no? ¿Cuál es? Ahí hay más chicos <risas> ¡Ay, maldad! hay maldad! Muy bien. Chicos, qué semifinal hermosa nos están dando, ¿eh? Es un recurso bastante repetido, digamos. No, bueno, pero... No tengas también. miedo, Agustina, no tengas miedo. Está Confía bonito. en tu material. Eh, bonus track, Julián. Y esto puede ser sí, determinante. Y no sé Inocencia si interrumpida, ella es una niña hermosa, con todo por delante, realmente inocente, en su mirada, en su alma, en sus expectativas, pero claro, tiene que vivir algo muy fuerte... Y ya en este acto escolar se da cuenta de que la vida es más difícil de lo que pensaba, mira. <risa> ella mira como diciendo a alguien que le ayude. El tipo se queda sin reacción, chicos, no hace nada. No sabe qué hace la nela no sabe si reírse, si salir corriendo, si cantar. No sabe por un momento que le dicen mirar para el otro lado y ya se hace la, la otra. Bueno, nos han dado una semifinal maravillosa. Julián y Agustina están todos aprobadísimos los dos, creo, Sebastián, en Roddy, vamos a coincidir. Y será el público, no nuestra audiencia, quien define quién pasa a la final de lo mejor que hemos tenido en el año. Gracias, a Agustina.